Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas, de David Hofmeister. Continuamos con la lección número 88. Hoy repasaremos estas ideas. La primera. La luz ha llegado. Al elegir la salvación en lugar del ataque, estoy simplemente eligiendo reconocer lo que ya está ahí. La salvación es una decisión que ya se tomó. El ataque y los resentimientos no existen como opciones. Por eso es por lo que siempre elijo entre la verdad y la ilusión. Entre lo que está ahí y lo que no está ahí. La luz ha llegado. Solamente puedo elegir la luz porque no hay otra alternativa. La luz ha reemplazado a la oscuridad y la oscuridad ha ha desaparecido. Las siguientes variaciones pueden ser útiles para las aplicaciones concretas de esta idea. Esto no puede mostrarme la oscuridad, pues la luz ha llegado. La luz en ti es todo lo que quiero ver. Veré en esto solo lo que hay ahí. Y la segunda idea. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. He aquí la perfecta declaración de mi libertad. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. La tentación de inventar otras leyes y de permitir que me subyuguen me acecha constantemente. Sufro únicamente porque creo en ellas, pero en realidad no me afectan en absoluto. Estoy perfectamente a salvo de los efectos de cualquier ley, excepto de las de Dios. Y las suyas son las leyes de la libertad. Para las aplicaciones concretas de esta idea, las siguientes variaciones pueden resultar útiles. Mi percepción de esto me muestra que creo en leyes que no existen. Veo únicamente las leyes de Dios operando en esto. Permítaseme dejar que sean las leyes de Dios las que operen en esto y no las mías. Y David nos dice, Así que hoy retiramos toda inversión en el ego y colocamos nuestra inversión en la realidad, en el espíritu. Hoy entendemos lo que Jesús pedía cuando dijo, Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. En la sección llamada ¿Cómo invertir en la realidad? del texto, Jesús nos dice Esto es lo que quise decir. Si no inviertes tu atención en ninguna de las cosas de este mundo, puedes enseñarle a los pobres dónde está su tesoro. Así que si no hago ninguna inversión en el pensamiento egoico si no invierto en carencia o en sus opuestos como la abundancia material, entonces soy libre. Soy libre para mostrar lo que es verdaderamente valioso. Soy libre de enseñar paz en lugar de pobreza. Soy capaz de responder de una manera realmente útil cuando me pregunten. Soy capaz de enseñar por demostración lo que es verdaderamente valioso. Hoy recuerdo que solo la mente se puede salvar y que el único medio de salvación es la paz. Jesús nos recuerda, cada vez que te enfadas con un hermano, por la razón que sea, crees que tienes que proteger al ego y que tienes que protegerlo atacando. Hoy libero esta creencia, no salvaré al ego. Permitiré que mi mente sea salvada por la paz. Mi mente es parte de la de Dios. Yo soy muy santo y mi mente ha sido salvada por la paz. Hoy recordaré el qué y el cómo de la salvación. El qué es la mente, la que necesita la salvación. Y el cómo es la paz. Jesús nos recuerda con énfasis. Nunca te olvides de esto y nunca te permitas creer, ni por un solo instante, que existe otra respuesta. Si solo los pensamientos amorosos del Hijo de Dios constituyen la realidad del mundo, el mundo real tiene que estar en su mente. Hoy encontramos el mundo real, el mundo perdonado. Hoy encontramos el sueño feliz. Vemos que, todo lo que percibes como el mundo externo no es otra cosa que tu intento de mantener vigente tu identificación con el ego. Por lo tanto, hoy liberamos la creencia en un mundo externo. Nuestro estado de ánimo irradia a todo y todos, porque ellos no están fuera de la mente. Dios ama ciertamente el mundo real. Y aquellos que perciben la realidad de éste, no pueden ver el mundo de la muerte. La muerte no es del mundo real. Dios nos dio el mundo real a cambio del que fabricamos como resultado de la división de la mente, nos dice Jesús. Hoy liberamos el ego, liberamos el deseo de muerte, liberamos la creencia en el ataque, para siempre. La luz ha llegado, no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Amén.